Mange av de som var i Geiranger takker én y en at por i dag es i live, geolog Christian Aker. <apples> <apples> Stemmer mamma? Ja, det gjør. Er. Det okay, du som dro fra oss. No, no, no, no. No, No, no. No. No. att No. Eso es dobles os tachitos. ¡Diez millones de os